Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, hoy les voy a enseñar a hacer esta tarjeta para regalar en ocasiones especiales tan importantes como son San Valentín, aniversario o cumpleaños y así puede sorprender en cualquier momento a alguien especial. Hoy quiero enviar saludos a Juan Vázquez y a Karen Roque, ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Vamos a utilizar una cartulina azul de 47 centímetros de ancho por 69 centímetros de largo. Igualmente vamos a utilizar una cartulina amarilla de 41 centímetros de ancho por 62 centímetros de largo. Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos así. vamos a utilizar marcadores este es un marcador es como una témpera de marca poster marker marcadores resaltadores este es un corrector líquido para hacer punticos estos marcadores y voy a utilizar estos marcadores blancos este es un marcador gráfico de marca dory este es otro marcador blanco es un grafigel de marca norma y si desean pueden utilizar diamantina para darle brillo a la tarjeta vamos a tomar el marcador azul y vamos a hacer como una parte acá de una estrella lo hacemos hasta acá, hasta arriba, hasta esta parte ahora con marcador blanco voy a hacer unas rayitas vamos a empezar a decorar recuerden que la decoración es opcional vamos a delinear así Y voy a decorar acá haciendo como unas rayitas Ahora voy a hacer unos punticos Ahora con el marcador resaltador vamos a hacer estas bolitas Las vas a hacer así Vas a hacerlo en toda la tarjeta. Ahora vas a buscar en, en Google cualquier imagen de estas y vas a sacar la silueta. Este es un perrito de pelanas, Sacar la silueta en goma eva, yo lo dibujé para sacarla. Y luego vas a sacar todas estas partes, las orejas, el cuerpo, las patas, las vas a sacar en goma eva o foamy de diferentes colores en esta base vas a sacar esta parte del hocico y esta parte de la carita, en blanco y azul vas a sacar esta parte de los zapatitos en naranja vas a sacar las orejitas y el cuerpo o si deseas en otros colores como les enseño acá puedes sacar los zapatos acá ya las tengo recortadas estas serían las orejas. Esta es la parte de la carita. Esta es la parte del cuerpo. Los zapaticos. Irían con estas partes blancas. Estos son los ojos. Como el párpado y los ojitos. Y esta sería la naricita. Vamos a pegar con silicona líquida. Acá voy a empezar pegando las orejas. luego esta parte superior de la carita este es el cuerpo acá iría esta parte recuerden que si no quieren hacer esto pueden pegar la imagen y si la quieren hacer en alto relieve, pegan la imagen encima de pedacitos o cuadritos de coma eva o espuma para que les quede en alto relieve con marcador negro, delineé estas partes como están viendo y acá los zapatos con marcador azul ahora con resaltador resalte esta parte del ojito a hacer los ojitos con este marcador blanco, voy a hacer dos punticos blancos en caso de que no tengan este marcador pueden hacer dos bolitas o cortar dos bolitas en goma eva blanca, o dos punticos con vinilo blanco igual las vamos a delinear y vamos a llenar el ojito Acá esta parte la voy a terminar de delinear, esto es para resaltar bien la imagen con rubor y esta brochita voy a hacer los cacheticos. Ahora con el marcador negro voy a hacer esto, esta rayita acá y la boquita. Con este marcador vamos a hacer acá como la lengüita y llenamos esta parte con marcador negro, vamos a delinear todo el muñequito, vamos a pegarlo acá, y vamos a delinear así, más adelante vamos a llenar esta parte con negro para resaltar más el muñequito. Con este marcador fucsia voy a hacer corazones, voy a seguir decorando antes de escribir la frase y con marcadores vamos a escribir un mensaje con los colores que desees, yo voy a empezar a hacerlo con este marcador negro mis tres deseos primero tú segundo conmigo voy a repasar esta esta palabra que no la no se ve casi tercero para siempre eres el amor vamos a hacer acá una bolita con este marcador resaltador y voy a escribir D y voy a decorar con estas rayitas mi vida con estos dos marcadores vamos a decorar estas letras este es un marcador resaltador vamos a hacer estas decoraciones, bolitas recuerden lo que les dije la decoración es opcional y con el corrector líquido voy a decorar acá en esta parte con punticos vas a hacerlo con toda la frase igual vas a hacer punticos en toda la tarjeta si deseas nos quedaría así acaba de terminar la frase con te amo voy a delinearla así para que se vea más como les dije anteriormente les dije que íbamos a llenar esta parte para que el muñequito se viera más para resaltarlo más vamos a hacer estos estas siluetas de corazón ahora vas a tomar dos metros de cinta el color que desees, vas a juntarlas así y vas a enrollarlas en los cuatro dedos, vamos a hacer un moñito recuerden que ya habíamos hecho estos moños, esta parte de abajo debe encontrarse con la encima y doblar en la mitad, vamos a cortar acá en pico Ahora vamos a tomar así la cinta y vamos a cerrar en la mitad. Tomamos una cinta larguita y vamos a amarrar. Vamos a hacer acá unos piquetes y vamos a empezar a sacar el moño. Lo vas a hacer así. Ahora vamos a enrollar la tarjeta y vamos a amarrarla con el moño. Amigos hemos terminado, espero que la tarjeta les haya gustado, si es así regálame un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.